me atracaron anoche ¿Quién lo una joven ahí en el hotel, mi pasión entonces, cómo lo no ella, como le digo, cuando llegó como a las 4 de la mañana me entró apuñalada cuando tenía mi. trató de, de llevarme el dinero que tenía yo a la dejé por lo que había, la dominé por lo que había, la tiré al suelo y ahí fue que ella me apuñaló pero pronto y eso estaba apuñalado yo estaba batallando con ella le digo al muchacho del, del hotel no le abra la puerta para que no se vaya y él abrió la puerta entonces él, tiene, él es culpable de eso Por eso lo dije ahora mismo a ella que estaba allá ahora mismo que ella es culpable de eso porque él, él es cómplice porque si él le abrió la puerta él le abrió la puerta porque él es cómplice no ella me empantó la mula la muchacha yo no sé yo lo que sale me mandan para el hospital me porque yo me estaba desangrando y boté mucha sangre eh, nada, vine aquí con el diagnóstico, que me bloquearon el sexo. ¿Qué lo llevaron? Como si también...